ando en mano ¿no? Para comer, ¿verdad? Para alimentarse. Para más nada el alimento. el, alimento. Mejor el alimento. Como bien ustedes están mirando, la forma de vida de estas personas como viven aquí, afirmadamente un tercer mundo muy bajo, lo hay en Cuba. Silver de Portal Contreras, defensor de derechos humanos, pertenezco de sí. ¿Qué más voy a decirles? Ustedes mismos harán sus propias conjeturas de lo que realmente yo le estoy firmando a ustedes. Viva el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba. Es lo que hay.